En este vídeo mostraremos algunos tips de profesores de la Universidad de Navarra. Conectar la teoría con la realidad. En quinto de farmacia, los alumnos están a un paso de integrarse en el mercado laboral. La oficina de farmacia es la salida profesional mayoritaria. Guadalupe Beitia, en la asignatura atención farmacéutica, forma a los alumnos en una atención centrada en el paciente mediante la representación de situaciones reales de la práctica farmacéutica con pacientes simulados. Este ejercicio es muy bien valorado por los alumnos. Si bien supone un esfuerzo mayor, son muchos los resultados docentes. Además de ser útil para el alumno, fomenta las competencias de la comunicación sanitario-paciente, la resolución de conflictos y la identificación de procedimientos adecuados. Esto sí es orientación de los estudios universitarios hacia el mundo laboral. En la sala de simulación de la facultad, la profesora Celeste Reyes lleva a cabo escenarios estandarizados, lo más parecidos posibles a situaciones reales que los alumnos encontrarán en su futuro quehacer profesional. Algunos actores que pertenecen al grupo de teatro Mutis por el Foro de la Universidad ponen cara, voz y cuerpo a los denominados usuarios estandarizados y presentan al alumno una situación personal y consulta concreta. Así, el alumno que ejerce de profesional puede aplicar en el momento la teoría de la asignatura. Los demás compañeros de clase permanecen atentos al otro lado del cristal para analizar la escena. Luego se realiza una crítica en grupo por parte del alumnado y la del tutor para concluir. José Javier Azanza imparte renacimiento y barroco y arte contemporáneo a estudiantes de filosofía y letras, periodismo, humanidades y relaciones internacionales. Nos gustó el tip del empleo del humor en el aprendizaje de esta materia. Se quería crear un ambiente relajado para la asimilación de contenidos, sacar la sonrisa del alumno, que aprendieran divirtiéndose y comprobando a su vez que el arte no es solo algo del pasado, sino que tiene una interpretación en clave actual. Para ello creó la actividad El Enigma Dave Brown, el afamado caricaturista del diario The Independent, que al hilo de la actualidad rinde homenaje semanal a una obra de arte. Los alumnos tienen que detectar la noticia que da origen a la caricatura y describir sus personajes para después identificar y analizar la obra de arte que emula. Juan Pons complementa sus clases con las redes sociales en Anatodemia, el profesor publica dibujos de anatomía, vídeos con diferentes técnicas de dibujo en timelapse que ayudan a ver el desarrollo en pizarra de una clase estándar, casos clínicos, flashcards sobre conceptos básicos, esquemas, tablas con explicación de audio, mini clases, preguntas abiertas o memes.